Hola mis amores, yo soy Katherine Boyz y el día de hoy los voy a llevar en una nueva aventura Como estamos un poquito tarde, ya la hora está como que corriendo mucho, se va a hacer de noche Lo vamos a hacer lo más rápido posible Es una sorpresa, no está muy lejos y vamos Y yeah. Yo llegué a esta super taquería, pero no vine sola Aquí. Vamos a probar, hoy vamos a probar tacos muy extraños ¿Y cómo descubrimos esto? ¿Quién recomendó esta taquería? Coreano Vlogs Nos escribieron y vieron. dijeron, hey, vengo a probar estos tacos que están bien buenos Antes que se vaya tu amiga, llévala ahí Pero bueno, llegamos a esta taquería de la que todo el mundo está hablando Y obviamente Coreano Vlogs también Porque hoy vimos un video de él en YouTube en donde comía tacos aquí muy extraños Así que vamos a ver qué tipo de tacos podemos encontrar Vamos así, así, así. rico Se ven ricos los tacos que están ahí. Man, yo, miren, aquí hay un menú bastante variado con diferentes tipos de tacos que yo estoy segura que se no ha probado y yo tampoco. Entonces, yo no sé qué quieres. ¿Con qué quieres empezar? Yo quiero tronco de oreja. ¿Tronco? No mentira, no. no, no. ¿qué, ¿Qué es el tronco de una oreja? No, no tengo sé. ni idea. recomendación lengua, lengua. Oh, Dios mío. Lengua. No, no, no, no. chorizo, chorizo, uh -huh. chorizo con carne de beef fresca, mister meat o intestín tripa. De ojo, de ojo, vamos con el taco de ojo. Ojo, ojo. Puedes darnos taco de ojo. Ahí van a sacar el ojo del. Okay, eso es el ojo. Vaca. Todo eso es el ojo. Sí. ¿Con todo? Ojo. Okay. Aquí tenemos el taco de ojo y está Gise lista para probar su primer taco de ojo mexicano. Se ve, se ve bueno, pero nunca lo he probado, así que estoy un poquito así como voy a echar un poquito de salsa para ver si. Y limoncito. ¿Cuál es la menos picante? La roja y la verde. Esa es muy picante, bandero. Vamos a darle, pues. ¡Taco de ojo! No está malo, está bueno. Pero prefiero pre comprar, probar otro. ¿Te gustó o no te gustó? Sé sincera. No, no mucho, no mucho. Ok, déjame probar a mí a ver si yo lo paso o no lo okay. paso Voy a probarlo a ver qué tal me va con el mismo No estoy segura, no estoy segura del sabor ni nada por el estilo Porque en verdad que jamás, jamás lo he probado Pero bueno, ahí vamos ¿Te ¿Te gustó? No está malo, lo que pasa es que yo siento que como uno no está acostumbrado a, a la textura o el sabor y así... A mí me gustó, siento que me sabe como ataco de cecina. A eso siento... No, a ah, Suadero. No, me, me sabe como ataco de suadero, pero con algunas partes suavecitas. Ok. Sí, exacto, exacto. Suadero, el que es como suavecito, sí, a eso me sabe. Como suavecito y no... Y no es como grasa, sino que es como, así como, un poquito masaclotuda sería. No sé qué es masaclotuda, pero te entendí. Ok. Listo. Estoy lista bueno, para probar otro taco. ¿Sí? Vamos al siguiente taco. Uh. <risa> porque hay muchos pero la idea de estar aquí a en ver, este ¿verdad? puesto es probar los tacos más extraños entonces voy a elegir uno extraño para mí a ver, a ver, a ver. cabeza de cabeza la cabeza de qué es? nosotros en panamá no comemos cabeza así que aquí vamos a probar a ver qué tal nos va el punto es que yo le voy a poner una salsa un poco más picante porque la que y la verdad no hace ni coquilla <risa> en la lengua cuál era la menos picante la pica mucho y esta pica menos, menos. Ok Limoncito, ¿quieres limoncito? Estoy lista para probar mi taco de cabeza El asunto aquí es que está demasiado caliente Entonces oh, no, en serio. Está bien caliente. Ok, vamos a meterle con fuego y todo Tres, dos, y cabeza La contextura de este taco es súper aguada, es súper suavecita, suavecita, suavecita No le hallo un sabor particular, pero está bien Yo quiero ver la cara de Lisa cuando pruebe este taco de cabeza Gente, me acaban de dar un taco de cabeza El señor dice que es el cachete derecho El izquierdo se lo llevaron Ese se lo llevaron, ya se acabó ¿Sí? eh, Voy a probarlo Yo yo soy muy... Quisquillosa Con las cosas, entonces... Mentira. Bueno, voy a voy a intentarlo. Catalina echó una salsa muy picante y no estoy segura ahora, pero bueno. Yo creo que este me gustó más. ¿Te gustó más? Sí. Pero ese taco, ese taco tiene menos sabor que el que probaste anteriormente. ¿Cómo sí. que te gustó más? No sé, me gustó más la textura, me gustó sí. más. Sí. Uh -huh. sí, Va a pedir otro. ¿De uh. qué van a pedir? Tripa, tripa, tripa. No? Se ve bien, bien ¿Sí? bueno. ¿En serio? ¿En ¿Este es el de tripa? ¿Cómo tanto? ¿Cómo ¿No tanto? ¿Ese es el de tripa, señor? Vamos, oh, madero. Ah. Yo, Yo pensé que, que estaba quede. haciendo mi taco. <ríe> <risa> tripa. ¡Uh! Sí, quiero comerlo. Okay. Yo, yo creo. ¡Viene el tacos. Yo todos los tacos me los como con limón. Un limoncito y unas tres gotitas porque... No pica, pica mucho, ponle más En serio, no pica mucho No, no, porque más. yo no, te no me confío A ver, a ver, a ver Está caliente ¡Wow! Verga. ¿Qué, ¿Qué? Oye, esto es como un... como un trabalengua. El taco de tripa se ha convertido en mi taco favorito de todo el universo. Uh, yeah. Me gusta, me gusta. Oye, guardame un pedazo. Uh. Dice, acaba de decir algo que yo no puedo creer. Y eso que ella dice que el taco de tripa se acaba de convertir en su taco favorito. Me no lo encantó. puedo creer. Dice que le encantó. Yo la verdad es que todavía no lo he probado. Espero que también me encante. Porque el paladar de ella es muchísimo más exigente que el mío, entonces ya llevo a tratar de probar mi taco de tripa a ver qué tal me va. Aquí ya tengo el taco de qué era este taco y el pedacito de taco que me dejó Gise lo voy a probar por primera vez. Espero que me guste. Bueno, estoy segura que me va a gustar, así que ahí vamos. Está bien bueno. Lo que pasa con este taco tiene un sabor como salado dulce, como ahumadito, y eso hace que me guste mucho. En verdad, este es el taco ganador, el taco de tripa. Mi taco favorito de todo el universo. <risa> <risa> me gusta, me gustó. Bueno, gente, ya probé bastante extraños bastante diferentes y se siguió pidiendo tacos yo voy a pedirme algunos pero quiero decirles que realmente me encantaron me fascinaron los amé y sobre todo el último taco el taco de tripa en verdad lo recomiendo yo creo que coreano Vlogs, en verdad eres un genio que cool que recomendaste esta taquería voy a regresar pero sin cámara para poder degustar me encantó todo yo ahorita voy a cerrar con este desuadero porque es que mi viejo confiable ah, y una coca cola y una Coca-Cola. Y bueno mis amores, ahora sí hasta aquí el video bloqueo. Yo soy Catherine Boyce los amo muchísimo. Gracias por acompañarme a comer tacos deliciosos. En verdad, si les gustó este video, por favor, denle me gusta. Denle me gusta, compártanlo con todos sus amigos y sobre todo si no se han suscrito al canal, suscríbanse y activen las notificaciones, porque esa es la única manera en que YouTube les va a avisar si yo subí un nuevo video. Los dejo con un beso. Los amo y... Voy, voy por otro taco. <risa> Chao.